de nuestras cosas, ¿no? entonces vamos a hablar de un tema que creo que os interesa a todos ¿no? yo creo que todos vosotros sabéis la importancia que tiene el insight en la iniciación de la rehabilitación, o sea, yo creo que nadie comienza su rehabilitación hasta que no alcanza el insight, ¿eh? hasta que no toma conciencia, ¿eh? por decirlo así ¿Mm? Ahora ahora bien, eh, ¿os parece a vosotros que el Insight es suficiente condición, suficiente requisito para que la persona haga una correcta rehabilitación? No. ¿Qué, ahora, es, ¿Qué es eso de lo que vamos a tratar hoy? ¿Qué medidas se necesitan para poder hacer una buena rehabilitación además del Insight? Vamos a, decir, vamos a partir de una idea ¿eh? que, si os parece, la convertimos en hipótesis de trabajo de la terapia de hoy. ¿eh? Partimos de una hipótesis y es que el insight genera también movilización de la conducta. ¿eh? Es decir, no podemos eh, simplemente tomar conciencia de lo que nos pasa y quedarnos impasibles. ¿Me estáis entendiendo, no? Es decir, tomar conciencia de algo es movilizarse para solucionar ese algo que nos ha sido revelado a través de nuestro insight. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ya con el insight hemos avanzado una parte de lo que nos necesitamos reunir como condiciones para poder mantener un poco el rumbo correcto de la rehabilitación. Diríamos que eh, a vosotros, ¿qué os hace falta además del insight? El insight, por lo tanto, como digo, primero, toma nota, toma conciencia, identifica el problema. Esto es lo más importante porque si no hay insight, no hay comienzo. El insight genera un movimiento en la persona que le sirve para empezar, para iniciar el proceso. El Insight, por lo tanto, es algo así, parecido a lo que podríamos llamar un Starter. ¿Sabéis todos lo que es un Starter? Los que habéis hecho examen, algún examen de conducción, lo tenéis que saber. ¿eh? Y más los que conducís también. ¿Sabéis lo que es el Starter? Os lo voy a explicar. Es un artilugio, es un mecanismo, es un dispositivo que sirve para arrancar algo. ¿eh? En el, caso de, en, el caso del coche, en el caso del coche, pues es para arrancar el coche. El starter es el que inicia el movimiento. Es el que arranca, el que permite arrancar el coche. ¿De acuerdo? Bueno, pues bien, el insight conlleva también un principio de conducta. Un principio de movilización para arrancar el camino con un principio de voluntad también. Es decir, eh, tenemos ya la voluntad de inicio Con el inside va inherente la voluntad de inicio Es decir, bueno, yo es verdad Tengo una ludopatía Y tengo que empezar a trabajar con ella Para quitármela de encima ¿No es así? Y tenemos ya la voluntad de inicio garantizada Porque hemos comprendido Porque hemos, eh, de alguna manera... Llegado a esa iluminación De repente se nos ha iluminado la mente Y decimos, pues sí, tengo esto ¿eh? Y no quiero mirar a otro lado, quiero mirar a esto Y quiero salir adelante de esta verdadera desgracia que me ha caído ¿eh? Bien, tenemos el, el, el conocimiento, la identificación de lo que nos pasa El principio de la, de la movilización Pero ahora, ¿qué, ¿qué hay que aportar a continuación? la voluntad de continuidad hemos dicho que la, el insight conlleva la voluntad de inicio pero claro, si una persona sabiendo lo que le pasa inicia su rehabilitación pero luego a los dos días se cansa ¿eh? entonces podemos decir que la persona ha ejercido ha ejercitado su voluntad de inicio pero que no ha ejercitado su voluntad de continuidad su voluntad de constancia su voluntad de permanencia, su voluntad de perseverancia. Esta es la cuestión. Vamos a ver hoy las medidas que podemos poner en marcha, que podemos poner en juego para garantizar la continuidad de la rehabilitación. Porque iniciarla, lo que es iniciarla, lo venía yo comentando con un compañero de aquí, digo, pues eh, ¿cómo va eso? Dice, bueno, pues, pues, pues muy bien, muy bien. Estoy muy bien. Lo que pasa es que, bueno, pues, eh, expectante un poco, ¿no? Y bueno, pues mira, mmm, cuando una persona lleva ya un tiempo prolongado sin jugar, entonces se puede decir que está ejercitando esa segunda voluntad. ¿eh? La voluntad de permanencia en el propósito inicial. La voluntad de mantenimiento del propósito inicial. ¿eh? ¿De acuerdo? Bien, pues... Pues eh, entonces con estas, con estas, estos planteamientos, estos argumentos, vamos a ver si hoy analizamos desde vuestra experiencia lo que vosotros habéis tenido que hacer para mantener el propósito firme a través del tiempo, para hacer una especie de mantenimiento de la voluntad de inicio mediante la voluntad de continuidad y bueno, pues en este caso no podemos hablar de la voluntad de culminación o de terminación o de finalización. Porque es que nadie puede decir, he finalizado mi, mi rehabilitación. ¿Os dais cuenta? no es decir, Tenemos que hablar de voluntad de inicio y voluntad de continuidad en el propósito eh, que, que la persona se ha planteado.